y con Ricardo Bustos la amistad muy bien perecedera para sí, siempre claro, de colegaje claro con Ricardo tenemos una una bonita amistad de respeto también pues yo yo me fui de allí en el 97 y 97 de Alfa 8, eh, hubo un, una una transición ahí bien bonita, que estando con, con Ricardo, eh, con los Alfa 8, lo que te digo, siempre gracias a Dios estaba muy vinculado a la, a la parte de grabación, entonces allí hubo el señor Joe Arroyo, mm -hmm. cambia de disquera, okay. él cambia de, de, de Fuentes a Sony Music a Bogotá, entonces aquí se hace un equipo de trabajo a nivel de voces, a nivel de, de instrumentos y todo, por, porque pues lógico de que ya trae la, los músicos a grabar de, de Barranquilla. De Barranquilla algunos, uh -huh. o de, de Medellín. Medellín a Bogotá. Okay. Se hace el equipo de trabajo en Bogotá. Claro. Entonces allí me convocaron para ser eh, corista de que ¿Qué coros, en qué canciones en, estuvo, no, Luis? Desde que él estuvo en Sony Music, desde el, su primer producto, cuando grabó pa, ra, ra, ra, ra, ta, tal para cual, de allí en esa producción hicimos como unos seis CDs con... con de ahí para allá todo lo que se hizo con todo. el Joe, yo hice las la grabaciones, gracias a Dios, con Mauricio Altaire, con Chucho Nusira con Carlitos, eh, Carlos Piña, okay. el, no Juan, eh, uh -huh. Juan. Hacía las primeras voces en Medellín. Okay. Entonces, prácticamente, pues a mí me convocaron para hacer ese trabajo de Juan Piña. Ok, claro. Entonces, para hacer las, las, los agudos y toda esta cosa. Uh -huh. Bien, esos trabajos, como se menea la flor de patilla, eh, el mosaico de Irene Martínez, ¿no? no pues el Joe una sabrosura, bien. claro, y se encontraban con el Joy ahí o, sí, o él claro. grababa no, no. él grababa en Bogotá también sí, claro. y se encontraba en el estudio sí, claro. Claro, él constantemente, por, sí porque eran sus ideas no okay. Entonces, allí nos convocó el, el señor Robert Mesa, alma bendita también gran persona, gran profesional gran amigo eh, la persona pues que prácticamente hizo la, la el dúo o ese binomio con con este muchacho con me ahorita el nombre, ¿Cómo? Jorgito Celedón Ok Entonces es una gran persona, un productor tremendo y gran persona, gran ser humano Pues afortunadamente nos dejó, siendo muy joven, Robert Mesa Dios lo tenga en su gloria y, y bueno, él nos convocó a, a hacer los trabajos del Joe Muy bien Entonces gracias a Dios pues hizo muy buen trabajo para la, para la posteridad porque Todas las producciones se hicieron, alterno a eso se hizo también lo de las checumbias con, con, el checo. con el checo, también hice intervención allí en los coros, en las voces. Aquí donde Nico Salas, por supuesto, creando música porque es un muchacho bastante inteligente, perspicaz para para todos los arreglos, por supuesto, no. e ideas, ¿no? Sí, como no, ahora mismo estamos haciendo recopilación, vida artística de Lucho Moyano. Es, eh, vienen los temas que he grabado con las orquestas que ahora en el transcurso de la entrevista les he manifestado más otros temas que he grabado que han sonado en otras estancias está bien interesante vamos a incluir también temas inéditos estamos en un proyecto bien bonito bien bonito porque casualmente con Maestro Fruco tenemos la oportunidad de viajar bastante entonces cada vez que vamos a Europa vamos a México vamos a, precisamente haciendo un paréntesis pues eh, lo que estamos viviendo ahora mismo que se está viviendo en todo el mundo eh, y vamos ahorita mismo a hacer la gira anual que hacemos entre mayo y junio por el verano a Estados Unidos y vamos a México se trajo estas cositas pero vamos a estar positivos vamos a estar con Diosito en el, en el alma en el corazón que esto tiene que pasar y entonces siempre está esa inquietud cuando van, viajamos, los medios de comunicación del Perú, del Ecuador, donde hacemos entrevistas y todo esto. Lucho, tu trabajo. Entonces yo manifiesto temas que he grabado. Pues, ¿Y dónde los tienes? Pues los tengo en casa porque no lo, por lo regular pues no los lleva uno con uno. Claro. Consigo, pues. Entonces, ahora mismo estoy haciendo ese esa transición de, de grabar eh, todo lo que he grabado en, en, durante mi vida artística. Eh, exponerlo y hacer una muy buena producción qué bueno. para sí. todos los oyentes. ¿Y qué nos recomienda para ver en YouTube lo que ha hecho usted? Pues ahora mismo estamos, eh, estamos en la mitad del trabajo. Okay. En, ¿Y apenas pronto haya lo primicia, tendremos? Claro, apenas haya primicia seguro que si sí, vamos vamos enseguida a publicar y, y se lo ayudamos a, la... a promocionar por nuestras redes. Muchas gracias. Todos tienen esa posibilidad en el canal OZ Producciones sí. de de promocionar su su música eh, Sus hijos, sus retoños Son músicos profesionales ya sí, y, claro. y bueno, usted ha alternado también con ellos Preparan música, preparan trabajos musicales Están trabajando sí. en solitario ¿Con qué están haciendo actualmente? Ok, mi hijo mayor, Santiago Moyano Ya pues conocido también en el, en el gremio musical Desde muy nene también eh, Vinculado a la grabación Llegó la, la ...la vena artística también... ...mi menorcito, Nicolás... ...Nicolás Felipe también... ...los dos viven en los Estados Unidos ahora mismo... Eh, ...el mayor en Nueva York... él ya es casado... ...allí trabaja con... ...muchas orquestas, gracias a Dios, mi hijo... ...se me fue... Eh, ...fue a, a... ...a Estados Unidos, bien preparadito... ...me terminó aquí su universidad... ...con honores, un gran muchacho... ...muy disciplinado, muy... ...muy gente... Y, y gracias a dios me dio mis muchachos con una con una dulzura y con una sencillez que todo el mundo me lo acoge y esa parte musical pues allí la llevan los, los dos y es, están el, el chiquillo está le gusta mucho pues la el rock toda esta parte por supuesto pues, la influencia ya americana pues, ya lleva añitos sí, allí y Santiaguito pues ya, ya, gracias a dios allí está muy bien vinculado con los con está tocando con Big Bands, está tocando con Oscar de León, está tocando con, con el, el equipo, el un grupo internacional allí de Miami, eh, gracias a Dios mi hijo me le va muy bien y, y es iluminado también porque gracias a Dios va muy bien formadito y, y la gente como te digo vuelvo y recalco, me lo acoge muy bien porque es un gran profesional y una gran persona. Sin duda que sí. Mi querido Lucho Moyano, aquí para las pantallas del canal OZ Producciones, pues muchas gracias por estar con nosotros. Qué buena charla. Nos hemos eh, fajado aquí para todos nuestros cibernautas que siempre nos ven. Muchas gracias por suscribirse y tenernos siempre presente. Muchas gracias. Dios me le bendiga, que le vaya muy bien en estos senderos de la vida musical y su mensaje también para los nuevos músicos, los nuevos cantantes que vienen, eh, los cuales van a recibir una gran herencia de usted y de todos sus colegas. De verdad, muchas gracias a ti, Otoniel, como siempre agradecido. Tú sabes que cuentas con un amigo fraternal, gracias. una gran amistad, un gran respeto. Y para los muchachos del estudio, el estudio, como, como les decía nuestros padres, mi hijo, lo que yo te puedo dejar es educación. Y, y eso es nada, nada, es es una enseñanza que tú de por vida lo llevas en el corazón en tu mente y asimismo lo manifiestas con tus generaciones con tus hijos con tu que hacen parte de la formación hacen parte de, de del buen del buen sendero de la vida porque uno pues igual estamos de paso pero igual que se dejen de enseñanzas bien bonitas que, que sean para a futuro a los nuevos artistas estudiar mucho y siempre estar muy dedicados nada de desórdenes que que eso de verdad no no lleva a nada y en, en el largo musical y en la se dice no te vayas por el sendero que no es sí, sí. y primero que todo respeto al dios a mi diosito respeto al prójimo a tu familia y positivos porque este impasse nos cogió, vamos nosotros para la historia. Esto sí. quedará marcado en la historia. Por favor, claro. ahora mismo no dice, tienes que obrar bien, estar encomendado a mi Diosito, tener las precauciones que hay que, que, que hacerlas por protección a los prójimos, a los tuyos, a, a ti mismo. Y, y Dios trae muy cosas muy, muy bonitas para la humanidad. Entonces eh, vamos, debemos coger otro como enseñanza, como, como también una lección de vida. Para empezar desde yo. ya, ser eh, mejores sí, y claro. corregir muchos, muchas falencias de, de nuestra personalidad, porque tenemos falencias, la, somos, la, cómo no. somos de sí, fallas señor. constantes. Sí, señor. Mi querido Lucho, para despedirse, cantando naturalmente. Claro. Lo, lo, lo que usted guste, lo que desee. Eh... Hay, hay unos temas tan bonitos que a uno se le quedan como en el como en Si quieres, pégale la conga también. Bueno. Al son de la carretilla va gritando su pregón. El vendedor de patilla gritando rojita Y se escuchaba así su pregón. Y se escuchaba así. Son, son, rojitas son como el corazón, rojitas son mi patilla. Vaya. Grande, gigante, maravilloso, ese es Lucho Moyano que ha estado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Qué gran invitado, por supuesto, eh, cantándonos canciones de artistas conocidos, canciones que hizo éxito y contándonos, por supuesto, de su historia musical, desde su nacimiento, allá cuando su papá, don Luis Moyano, lo orientaba, y el paso por diferentes agrupaciones, con los Caribes, con Willy Salcedo, también por supuesto con la máxima de Mañungo, con el grupo clase, ese paso a la gran banda caleña que no se pudo dar, porque se fue para, para otros lados, donde... Seguramente le esperaban más éxitos. Pero bueno, el reconocimiento para todas estas orquestas y el agradecimiento por siempre tener en cuenta a nuestro buen amigo Lucho Moyano, que de verdad eh, lo llevamos en el corazón, eh, es un gran amigo y lo apreciamos bastante y le deseamos muchos años de vida artística a él y a sus retoños, a sus hijos que sigan conquistando el mundo. Eh, esta entrevista se realizó en Citocina Records, aquí en la ciudad de Bogotá, su Instagram y su Facebook, lo pueden observar aquí en la pantalla, y el número telefónico para sus contactos de grabaciones profesionales con Nico Salas en el 310-564-8561. Muchas gracias a los servicios técnicos de Pedro Hernández, nuestro ingeniero de sonido, Carlos Portilla en el sonido y las luces, El Valbuena, Balbuena en el staff y... Desde los estudios de Citocina Records, con todo cariño, Otoniel Zapata Murillo para el canal OZ Producciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en otra próxima oportunidad. No olvide darle la alerta de la campanita para las novedades en nuestro canal. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.